Yo fuente Antonio trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pero también colaboro intensamente con Medialab Prado, coordinando el Laboratorio Procomún, entre otras cosas. Bueno, yo creo que una red debe responder a, a varias características ¿no? que solemos exigir, una es que no tenga un centro que sea horizontal, que todos los nodos sean equipotentes. Eh, también creo que en consecuencia debe ser distribuida, debe ser muy plástica, muy flexible, muy moldeable, muy adaptable. Y en consecuencia son todo palabras que tienen que ver con una forma de organización que no necesita una referencia, que no necesita un centro, que no necesita un jefe, que no necesita un canon. ¿no? La red de alguna manera también es una otra manera de hacer que las cosas tengan sentido, no tanto porque alguien decide dónde poner el énfasis, sino porque espontáneamente la red se autoorganiza y es capaz de, según el momento, según la circunstancia, generar un sentido que tiene valor para en ese momento. Tiene una capacidad de resiliencia, de adaptación, que no tienen otro tipo de organizaciones. En Los imaginarios utópicos de quienes pensaron estas cosas siempre dieron por hecho que iba su ser iba a suceder eso, que, que las redes digitales acabarían siendo una, una eh, rare, rarefacción o una eh, como diría, una eh, idealización de las redes humanas y depuradas de todo lo que es más, eh, más desgastante eh, de lo que está más vinculado a lo demasiado local. ¿no? Yo creo que hoy ya hay muchos críticos que cuestionan si las redes locales pueden reemplazar a las redes humanas. ¿no? Yo creo que es más fácil imaginar redes humanas horizontales, eh, o, o relativamente horizontales, que superan con creces a lo que puede, permiten las redes digitales. Y creo que el, superan con creces porque las redes digitales, el problema que tienen es que solo puede circular por ellas información. Todo lo que no es información no cabe en las redes, pero es que la vida está hecha de muchas más cosas que información. Entonces yo creo que no debemos eh, exagerar la importancia de lo digital, sino más bien deberíamos siempre poner bajo sospecha lo digital. Parecería que una tecnología social es una tecnología donde los usuarios determinan las funciones que quieren que se desplieguen y cuáles quieren bloquear. ¿no? Es como una tecnología que no impone el diseño que pensaron quienes la organizaron, sino que son los usuarios los que deciden para qué quieren la red y cómo la quieren emplear. ¿no? Y de esa manera las tecnologías decimos que son sociales cuando son más capaces de dar cuenta de la realidad sobre la que actúan.